Muy buenos días y bienvenidos a nuestra segunda sesión de capacitación de la serie UFRO. Conoce en BASE la herramienta ¿no? para potencializar todas nuestras investigaciones en el área de la salud. El día de hoy nos centraremos en el tesauro en Tree y el formulario PICO. Cómo entonces eh, utilizar este tesauro para realizar búsquedas. De nuevo, iniciaré entonces con una presentación conceptual bien rápida y luego iré a la base de datos para eh, empezar entonces a realizar búsquedas en la misma. Les recuerdo que eh, en base es la principal base de datos de literatura biomédica del mundo. Cuando digo biomédica, entonces es toda esta literatura también eh, que cubre toda la parte de ciencias de la salud, ciencias biológicas, y dentro de nuestras características, contamos entonces con más de 8,300 revistas del área. Un proceso de indización, es decir, toda esta parte de las palabras claves, los descriptores que son atribuidos para los diferentes registros, es realizada de forma detallada y tiene un foco principalmente en medicamentos, enfermedades y dispositivos. Contamos entonces con recursos de búsquedas únicos tal como lo es el formulario PICO y también diferentes filtros específicos del área. Tenemos la capacidad de guardar, compartir, editar nuestras estrategias de búsqueda y en cómo crear alertas de email ¿no? para optimizar toda esta parte de la búsqueda de eh, información tenemos cobertura exclusiva también de diferentes conferencias del área a partir del año 2009 y de contenido en idiomas diferentes al inglés. También entonces hace que Enbase sea la base de datos de literatura específica de esta área más completa del mundo. ¿Quién recomienda o quién referencia entonces el uso de Enbase? la propia eh, agencia europea de medicamentos para desarrollar entonces toda esta parte de farmacovigilancia el instituto eh, Cochrane o el propio instituto Joanna Briggs para el desarrollo de revisiones sistemáticas tenemos también la propia organización mundial de la salud para el desarrollo entonces de guías entre otros voy entonces ya a centrarme en eh, qué es el entre y cómo se realiza ya este proceso detallado de indicación del contenido. Antes de ir directo al entry me gustaría entonces eh, hablar un poco sobre qué es un tesauro. Los tesauros tienen o se pueden definir desde un punto de vista estructural y un punto de vista funcional. Estructuralmente, un tesauro es un vocabulario controlado y dinámico de términos que comparten relaciones tanto semánticas como genéricas propias de un campo, de un área del conocimiento. Desde el punto de vista funcional, son un instrumento que sirven para controlar la terminología, es decir, nos van a permitir entonces padronizar los términos, y es utilizado para transmitir con un lenguaje riguroso la información que es extraída de los documentos. Dentro de las características entonces que tienen es que realizan o convierten ¿no? todo el vocabulario, terminología, lenguaje natural o coloquial en palabras claves que son concretas y normalizadas. De nuevo, como mencioné, entonces, padronizan, eh, realizan un proceso de estandarización de las palabras claves. También permiten entonces relacionar las palabras claves de forma jerárquica asociativa o por relaciones de equivalencia. Y lo más importante es que deben servir como un nexo de unión entre el documento y el usuario. Este es entonces el puente que va a permitir que, utilizando la interfaz, en este caso sería la interfaz de Inbase, encontremos la literatura de interés. Hablando entonces de Entry, Entry es el tesauro propio de ciencias de la vida de Elsevier, y es el que emplea entonces en base dentro de sus características es que el mismo tiene una estructura polijerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo término puede aparecer en diferentes ramas simultáneamente, lo cual va a permitir una mejor definición del mismo. En tree posee una terminología amplia. Dentro de él también están agrupados los diferentes sinónimos. Se encuentran también todos eh, los términos del MESH, que es el tesauro propio de Medline. Y contamos entonces también con la opción de buscar por lenguaje natural. Aquí en la base de datos, no necesitamos conocer entonces cuál es el Término correcto, ¿cuál sería entonces ese eh, vocablo controlado para iniciar nuestras búsquedas? Podemos iniciar las mismas con el uso del lenguaje natural, con el uso de sinónimos y m gracias a m no en vez nos va a indicar cuál sería el término apropiado. Proporciona una descripción coherente de la información biomédica y esto entonces es gracias a esta estructura jerárquica que permite entonces la asociación entre diferentes términos. Es un organismo vivo, se actualiza tres veces al año. Esto cambia en situaciones especiales como, por ejemplo, eh, la que vivimos ¿no? con la pandemia, entonces, en donde esta actualización fue realizada con una frecuencia mucho mayor para conseguir acompañar toda la literatura específica ¿no? de, eh, del área. Contamos dentro de M3 también con definiciones del diccionario médico de Dorland, siempre que sea eh, apropiado. Y con informaciones como por ejemplo registros CAS de las sustancias eh, químicas con la lista de sinónimos con eh, información no relevante entonces para nuestro descriptor de interés. Y como había mencionado, el enfoque es propiamente para dispositivos médicos, enfermedades y medicamentos, pero vamos a tener unas palabras claves para todos eh, los diferentes grupos. Aquí, en el lado derecho de esta diapositiva, les estoy mostrando que el propio M3 tiene indizado el término m -tree. Y ustedes pueden ver entonces esta estructura jerárquica en donde este término está debajo del grupo de terminología médica, debajo del grupo de vocabulario controlado, es utilizado para toda esta parte de... Y clasificar ¿no? y atribuir códigos dentro de procedimientos, y el grande grupo al que pertenece es de procedimientos, parámetros y dispositivos. Y tenemos entonces otros sinónimos asociados al entry: es terminología biomédica, vocabulario biomédico y vocabulario médico. Ahora, entry también permite o eh, hace uso de la denominada indización crítica. ¿Qué es la indización triple? Son relaciones semánticas que se extraen manualmente del texto y que nos van a permitir asociar un concepto principal con un concepto secundario a través de los denominados subcampos. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden ver que podemos realizar una búsqueda de la literatura asociada al fármaco Infliximab y aplicando el subcampo Drug Combination, podemos entonces orientar para visualizar únicamente los resultados que hablen del uso del map en conjunto con la medcaptopurina. Tenemos diferentes, o podemos emplear, ¿no? diferentes subcampos para fármacos como el uso de terapia con fármacos, comparación, interacción, reacciones adversas. También tenemos la posibilidad entonces de trabajar con subcampos, subcampos específicos para dispositivos para medicamentos y subcampos generales. Esto nos ayuda a eh, darle un órgano también a nuestras búsquedas y simultáneamente, cuando estamos realizando la evaluación de un resultado, saber de forma muy rápida, muy fácil, por qué ese descriptor se encuentra asociado al resultado de interés. De las áreas de cobertura, ya les mencioné literatura, entonces, ciencias biomédicas, ciencias de la salud, ciencias biológicas, farmacología, entre otros. Tenemos aquí los grandes números, de diferentes áreas del conocimiento de la medicina, farmacología, toxicología, toda la parte de genética, bioquímica y eh, biología molecular, cuidados y políticas de la salud, ingeniería biomédica y dispositivos médicos y otros. Todo este contenido entonces se encuentra agrupado y clasificado en el M3, que tiene 14 entonces ramos principales. Y como realizado entonces ya la iniciación propiamente dicha. Todo el contenido disponible en esta base de datos, entonces es contenido que ya fue revisado por pares en el caso de la literatura o de conferencias específicas propias del área y la lectura completa del texto es realizada por nuestro equipo de especialistas. Entonces, eso también hace que esta herramienta sea tan poderosa, porque otras bases de datos o principalmente las bases de datos multidisciplinares realizan este proceso de identificación de conceptos relevantes únicamente empleando el título, palabras claves proveídas por el autor y el resumen. Aquí no realiza la lectura del texto completo, se identifican todas las palabras relevantes y gracias a esto es que se cuenta con la indización triple. Tenemos entonces que luego estos conceptos relevantes son estandarizados de acuerdo con el tesaurum Tree, son entonces agrupados, ¿no? clasificados en función eh, de los diferentes grupos disponibles y es allí cuando vamos a poder realizar la búsqueda y recuperación de los diferentes resultados. Entonces, para la búsqueda, de nuevo, contamos con los diferentes formularios, contamos también con la opción de la búsqueda avanzada. Si no participaron en nuestra primera sesión de capacitación, en el email, en donde les voy a enviar entonces toda la información para acceder al material del día de hoy, les voy a dejar también la información, la grabación de la sesión anterior, en donde les presenté todos los formularios. Hoy únicamente voy a centrarme en el formulario de búsqueda pico y en la búsqueda entry propiamente dicha. Contamos, entonces, de nuevo, retomando los diferentes formularios, los diferentes filtros, podemos emplear entonces diferentes tipos de operadores, símbolos de campo, entre otros, y cuando ya encontramos nuestros records de interés vamos a tener la posibilidad de acceder a toda esta información de la ficha catalográfica, ¿por qué? Porque en vez de una base de datos referencial, entonces vamos a tener título, autores, lugar, año de publicación, vamos a tener el resumen completo siempre que se encuentre disponible toda la información de los autores y simultáneamente con toda esta parte, primero, de los diferentes términos que fueron asociados al registro clasificados en función de si son términos de fármaco, de enfermedad, dispositivos u otros. Vamos a tener en negrita aquellos términos que fueron entonces identificados como el objetivo principal del trabajo. Este trabajo se centra entonces en el uso ¿no? de la insulina. Vamos a tener acceso también a todos los, eh, cuando se han identificado ¿no? términos con subcampos de relación. Eso entonces nos va a permitir saber. ¿Por qué ese término se encuentra allí? Pueden ver que en este caso la hemoglobina A1c eh, está asociada a los subcampos de relación terapia con fármacos y administración subcutánea. Y en amarillo vamos a tener también en destaque esos términos que corresponden con nuestra ecuación de búsqueda, que son exactamente uno los términos que empleamos en nuestra ecuación de búsqueda. Y en algunos casos también vamos a contar en verde con el destaque de términos, que son muy relacionados están muy cerca a aquella búsqueda que ejecutamos entonces antes de ir al formulario de búsqueda PICO voy a ir a Enbase para mostrarles el formulario eh, perdón, el Tesauro m entonces un, para refrescarles así rápidamente cómo podemos ingresar a Enbase desde la página de la biblioteca entonces bibliotecas UFLO nos vamos aquí a la parte de recursos digitales Seremos redirigidos cuando eh, escogemos ¿no? las diferentes bases de datos. Vamos a tener la lista completa y vamos a encontrar entonces en Base, aquí en la letra E, simplemente le damos ingresar. Vamos a tener entonces que eh, rellenar eh, todos estos campos con nuestra información eh, la sesión pasada, Patricio había comentado cómo entonces realizar, rellenar bien el root, dice aquí sin puntos ni guión, y luego entonces de eh, realizar todo este proceso, vamos a estar ya en la base de datos. Entonces, esta es la cara de Embase, esta es la landing page, siempre es recomendado además de realizar entonces ese proceso, que fue el proceso de verificación, ¿no? Que somos usuarios autorizados para eh, acceder a este recurso de información, realizar también nuestro login con nuestra cuenta Elsevier. Si ustedes ya tienen cuenta en Science Direct, en Scopus, en Mendeley o en Researcher Academy, pueden emplear esa cuenta. De lo contrario, pueden simplemente crear una y realizar entonces este proceso. Cuando estamos entonces, eh, vamos a decir, logados, ¿no? En la base de datos vamos a poder primero exportar de forma simultánea más de 500 eh, resultados y segundo, hacer uso de toda esta parte de las herramientas para optimizar nuestros procesos de búsqueda, guardar récords, guardar ecuaciones de búsqueda, crear alertas de email. Entonces, vamos ahora a específicamente la pestaña del tesauro Empli, la segunda pestaña aquí en, en la parte superior de los diferentes menús. Y M3 me permite realizar entonces búsquedas simplemente encontrando el término o buscando por las diferentes ramas que tiene. Entonces aquí vamos a tener acceso ya a todo el M3. Ustedes pueden ver, tenemos los 14 grupos principales asociados por conceptos anatómicos. y Simplemente les voy a dar así como un preview para que ustedes puedan ver que no solamente son conceptos anatómicos asociados a nosotros los seres humanos, sino a diferentes organismos vivos. Tenemos también entonces la opción de eh, buscar por el tipo de función biológica por diferentes disciplinas, tanto biomédicas, científicas como del arte, y ustedes pueden ver que tenemos entonces palabras claves, descriptores asociados a ciencias de la agricultura a economía, a ciencias forensicas, geografía, humanidades entre otros, toda la literatura de estas áreas que se encuentran también ¿no? asociadas con el escopo de esta base de datos. Tenemos entonces también toda la parte de, eh, todas estas partes de fenómenos matemáticos, físicos, químicos, el grupo específico para fármacos y diferentes sustancias, incluyendo biomoléculas, enfermedades, nombres geográficos, los diferentes grupos, tanto por edad como por sexo, toda la parte de conceptos de la salud. Ustedes pueden ver, tenemos entonces para manejos de enfermedades, facilidades y servicios, eh, tenemos también organizaciones, personal, calidad del servicio de salud y la parte de economía de la salud. Tenemos también entonces por grupos nombrados de personas. Entonces, por estatus eh, marital, ocupación, entre otros, tenemos un grupo específico por organismos, por procedimientos, parámetros y dispositivos, palabras clave descriptores asociadas a sociedad de ambiente y por último a los diferentes tipos, tanto de artículos como de estudios. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar una, busca, una búsqueda realizando, entonces, eh, escogiendo cuál es nuestro tipo de estudio de interés. Ustedes pueden ver que entonces en todos los casos, cuando empiezo a navegar, cuando llego a el azul, no puedo ir más a profundidad. Si veo el símbolo más, puedo entonces seguir navegando. Y en este ustedes pueden ver entonces la parte que les mencioné de la estructura poli en este caso, el término entonces de estudio, bueno, que es control estudio, se encuentra asociado tanto a estudios controlados como a la parte de estudios in vivos, los estudios clínicos. En la parte inferior tenemos el, eh, la fecha de cuando este descriptor fue inserido, fue asociado aquí al teseo en Tenemos toda la lista de los sinónimos que podemos emplear para buscar este descriptor de interés. Y en este caso en específico tenemos entonces la definición del diccionario de Doorland. Ustedes pueden ver, tengo el número de registros asociados y voy a tener siempre consejos de cómo eh, poder entonces, si quiero aumentar ¿no? esta búsqueda, volver un poco más compleja. En este caso puedo llevarlo entonces al query avanzado, adicionarla al constructor de búsqueda libres o también puedo entonces simplemente cambiar cómo quiero buscar esta información. De forma entonces automática es la búsqueda tipo explosión. ¿Qué significa la búsqueda tipo explosión? Yo voy a buscar el descriptor que escogí, en este caso sería estudio, bueno, es clinical study. Voy a buscar simultáneamente todos los términos que fueron identificados como términos hijo y también voy a buscar los sinónimos. Entonces voy a ejecutar esta búsqueda. Podría también volverle una búsqueda, una combinación entre explosión y mayor focus o únicamente mayor focus. De nuevo, entonces únicamente los registros en donde este descriptor esté en negrita porque es el mayor focus del trabajo. Y simplemente voy a venir aquí, voy a darle clic en los números de records y ustedes pueden ver que entonces ya soy redirigido a la página de resultados. Esta exploración de la página de resultados a profundidad fue realizada también en la primera sesión. Simplemente voy a dar un overview rapidísimo. Parte superior tenemos la opción de eh, realizar búsquedas avanzadas. Está es la cajita de búsqueda avanzada. Tenemos a disposición todos los campos para eh, cambiar entonces la estrategia de búsqueda y filtros, aplicar filtros, todos los que se encuentran aquí, fecha, fuentes, entre otros. Tenemos el área propiamente dicha de nuestro histórico de búsqueda, donde también podemos entonces aquí guardar las ecuaciones, exportarlas, combinarlas. Al lado izquierdo tenemos los filtros asociados a los resultados. Ustedes pueden ver que ya se encuentran entonces, en este caso, por ejemplo, de los más de 196 mil resultados. Tenemos 8300 que eh, tienen indizados una droga, un fármaco no clasificado. Siempre que veamos details, vamos a tener acceso a los diferentes subcampos de relación asociados con ese término. Y siempre que veamos more, vamos a tener entonces la opción de ver todos los términos que se encuentran dentro del filtro con el cual estemos trabajando y lo podemos entonces organizar por alfanumérico u ocurrencia. Tenemos, ustedes pueden ver los diferentes filtros, incluyendo en este caso el filtro por tipo de estudio, donde vamos a tener acceso a todos los tipos de estudio, review, entre otros. Y eh, por último, este es el área ya de los resultados propiamente dichos. Ustedes pueden ver, podemos convertirlos en alerta de email. Aquí en Index Miner podemos ver todas las palabras claves asociadas a los documentos. Y cuando estamos trabajando entonces con un resultado, título, autores, cuál es la base de datos entonces a la cual se encuentra asociada en este caso este récord es solo de Embase, abstract, los diferentes términos eh, indizados, de nuevo por eh, clasificación, siempre que vamos en negrita, entonces son los términos mayor focus, siempre que eh, tenemos entonces destaque en amarillo aquello que nosotros buscamos, ¿no? Tenemos la opción de ver el texto completo y voy a aplicar un subcampo para mostrarles entonces únicamente cómo visualizar los subcampos aquí ya dentro de Imprim. Eh, Siempre que veamos términos en azul o en negrita, pero con este underline, son descriptores asociados a diferentes subcampos. Si queremos ver el registro completo, simplemente damos clic y... Listo, vamos a acceder entonces al récord ya toda la información en donde podemos mostrar todo simultáneamente y ya de nuevo para exportar tenemos las opciones aquí en la parte superior. Tanto para exportarlo, enviarlo bien, imprimirlos, visualizar simultáneamente diferentes registros. Entonces vamos a devolvernos al eh, Tesauro entry. Y dentro de los resultados podemos realizar eso. Por ejemplo, tenemos interés entonces en visualizar cuál es la indexación para el término ADN genómico. Simplemente damos clic aquí en el símbolo de eh, como, como, la, como el arbolito, ¿no? Y ustedes pueden ver que ahora estamos de nuevo dentro de LMTree. Y en este caso, este término de ADN genómico se encuentra dentro de la clasificación de fármacos y químicos. Por eso ahora el consejo es llevar esta búsqueda para el formulario avanzado de fármacos y podemos entonces también buscar simplemente una enfermedad. Él entiende, tú entiende entonces que estamos trabajando con una enfermedad y podemos llevarla a el cuello avanzado de eh, enfermedades. Entonces ustedes pueden ver de nuevo la polijerarquía y aquí es donde vamos a tener toda esa información extra de sinónimos extra histórico de definiciones entre otros. Y vamos a tener la posibilidad de identificar también de forma rápida si específicamente es el descriptor que necesitamos o tal vez valga la pena subir una eh, categoría en clasificación o trabajar aún más abajo. Voy entonces ahora a continuar con la presentación eh, eh, del formulario PICO específicamente y en este caso entonces ¿Qué es la metodología PICO? Recuerden que pueden realizar todas sus preguntas en cualquier momento en la caja de Q&A que pueden encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Si tienen también eh, ganas, por ejemplo, a realizar alguna búsqueda específica de un tópico en interés para ustedes, pueden también escribir allí en la cajita de Q&A. Entonces, volviendo, la metodología PICO es en realidad ese es un acrónimo, ¿no? que nos va a permitir estructurar los elementos, los diferentes conceptos de una pregunta de revisión y convertirlos en una estrategia de búsqueda. Este formulario de búsqueda PICO es muy utilizado cuando se realizan, por ejemplo, revisiones sistemáticas, pero no se limita a la ejecución de revisiones sistemáticas. Dentro de Inbase podemos usarlo de forma libre eh, para buscar información eh, relacionada con nuestros tópicos, nuestros conceptos de interés. ¿Qué significan entonces las diferentes letras del formulario? La P es paciente, problema o población. La I, intervención, ¿qué estamos haciendo sobre nuestro paciente, problema o población? La C significa comparación o control. Y la O, en inglés, es outcome, entonces eh, sería resultado en español. Ejemplos de cuál sería entonces eh, vocablos, ¿no? Descriptores dentro de la P. Podría ser perfil demográfico de los pacientes, un problema primario de salud, las condiciones clínicas, el problema de salud propiamente dicho. La intervención podría ser el uso de medicamentos, el uso de procedimientos o de exámenes diagnósticos, la comparación, el uso de otros medicamentos u otros procedimientos u otros eh, tratamientos o exámenes eh, diagnósticos, placebos o nada. Tenemos también los diferentes eh, resultados que pueden ser el alivio de los síntomas, la precisión del diagnóstico, el impacto de la movilidad, entre otros. Estos son algunos ejemplos, no se limitan a… Entonces, eh, un minutico por favor… Deme aquí un segundito. Muchas gracias. Estamos aquí con algunos problemas eh, técnicos, pero bueno, continuando. Entonces, eh, tenemos alguna pregunta. Para las búsquedas sistemáticas, ¿es necesario llenar todos los campos pico o puede omitirse algún campo? Entonces, voy a terminar esta introducción. Ya, Marcela, entonces te respondo. ¿Cómo funciona el formulario PICO? Entonces, cuando estamos trabajando dentro del mismo eh, grupo, de forma automática, los diferentes eh, términos son asociados con el operador booleano O. ¿Por qué? Dentro de este formulario ustedes van a ver que vamos a poder trabajar de forma explícita como eh, con los diferentes sinónimos asociados entonces a nuestro descriptor de interés y los diferentes campos son asociados con el operador booleano y con esto yo garantizo que estoy buscando mi paciente y mi intervención y mi comparación y mi resultado de interés. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos de forma diagramada. ¿Y para qué podemos emplear este formulario PICO? Lo podríamos emplear para formular entonces preguntas asociadas al diagnóstico, a conocer una, eh, la etiología ¿no? de un problema de salud, prevención para el pronóstico, para la terapia, o lo que les mencioné, ir más allá, simplemente aplicarlo para recuperar nuestra información de interés. Entonces, Marcela nos pregunta si es necesario rellenar todos los campos y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque esto va a depender de nuestro tipo de pregunta. En algunos casos no será posible determinar cuál es el resultado. En otras ocasiones no vamos, por ejemplo, a poder contar con una comparación en específica. Entonces, podríamos trabajar únicamente con BIO o únicamente con BIC o en algunos casos vamos a tener por el contrario información extra entonces podemos añadirle otros descriptores en el campo que contamos entonces en el llamado como misceláneo o especificar el tipo de estudio cuando estamos trabajando con el tipo de estudio entonces esta se convertiría en la metodología Picos con ese al final entonces, eh, dentro de las características de este formulario PICO es que tenemos, de nuevo, vamos a conseguir trabajar de la mano con nuestro Sauron print. vamos a eh, aprovechar entonces todas las características que ya les mencioné del mismo y trabajar de forma explícita con los diferentes sinónimos que se encuentran para eh, el descriptor. Les mencioné que este es muy utilizado, este formulario, para trabajar en revisiones sistemáticas para la medicina basada en evidencias, pero de nuevo va más allá. Por ejemplo, estoy iniciando mi proyecto de investigación en cualquier área, entonces, de biomédica, salud biológica, y puedo utilizarlo simplemente para realizar un levantamiento previo de literatura asociada con mi organismo de interés. Vamos a suponer, estoy trabajando con un parásito, entonces ese sería mi eh, campo para la P. O tengo interés en trabajar entonces con una intervención. Vamos, un ejemplo que se me ocurre en este momento. Literatura asociada con el uso de la apuntura. Podría simplemente entonces rellenar este campo de la eh, intervención. Y así. Vamos a ver que este es un formulario muy intuitivo. Voy a rellenar entonces paso a paso. Y es completamente personalizable. De nuevo, si no necesito trabajar con todos los campos, no debo hacerlo, por el contrario, antes necesito inserir o tener un nuevo campo. Puedo trabajar con el tipo de estudio o añadir eh, campos extra. Y otra cosa que me permite este formulario es alterar dentro de él el tipo de estrategia de búsqueda que estamos realizando. Les voy a mostrar esto entonces eh, de forma más visual en algunos minutos. Algunos ejemplos entonces eh, de preguntas de revisión. Podrían ser esta. ¿Cuáles son los mejores, o oh, primer ejemplo, cuáles son los mejo, las mejores opciones de tratamiento antibiótico empírico para la meningitis bacteriana? Entonces, si esta es nuestra pregunta, la población en este caso serían los pacientes con meningitis bacteriana, la intervención serían los agentes antibióticos y la comparación sería ningún tratamiento. Entonces, ustedes pueden ver que en este caso no podemos definir el campo de eh, resultado. No siempre es posible definir o el resultado o en algunos casos la comparación control. Otro ejemplo sería en pacientes con cáncer de próstata, la terapia de privación androgénica reduce la tasa de recurrencia en comparación con la ausencia de tratamiento. Entonces, la población sería pacientes con cáncer de próstata, la intervención terapia de privación androgénica, la comparación ningún tratamiento. Y por último, la parte entonces de resultado, la reducción en la tasa de recurrencia. Un consejo que tenemos entonces es que cuando consideramos emplear este campo de resultados, esos resultados deben ser medibles. Entonces debemos intentar trabajar con estudios en donde se hayan realizado hallazgos estadísticamente significativos e idealmente deben medir la calidad de vida o el bienestar clínico y no el resultado de las pruebas de laboratorio. Este es un consejo cuando estamos trabajando entonces o oh, el objetivo es desarrollar revisiones sistemáticas y tal vez meta análisis. Entonces vamos a practicar, voy a lanzar una encuesta, tiene dos preguntas esta es una encuesta anónima, simplemente es eh, para eh, tener entonces como eh, salir un poco del de usual que simplemente yo hablar. pueden entonces responder, daré un minuto, un minuto y medio y luego entonces ya trabajaremos en cómo responder estas cuestiones o cómo entonces elaborar ya estas cuestiones en el formulario y Bueno, mientras eh, responden entonces este pool, eh, voy a invitar a Patricio, el bibliotecario entonces eh, de la UFRO, a que comparta vía chat eh, diferente, el formulario ¿no? de asistencia. Y al final entonces de la capacitación, eh, Patricio también les compartirá algunos mensajes importantes. Y esto acabo entonces de finalizar la encuesta y vamos entonces a ver cuáles serían los diferentes campos. Entonces la primera pregunta con la que estábamos trabajando, voy a compartir los resultados un momentito. La primera pregunta era, durante ensayos clínicos aleatorios, ¿qué riesgos asociados a la administración de insulina en comparación con placebos se han identificado en pacientes con eh, diabetes. Entonces, si esta es nuestra pregunta de revisión, nuestra población serían los pacientes con diabetes, nuestra intervención, el uso de insulina, ¿no? ¿Cuál es la acción que estamos ejecutando sobre nuestra población? La comparación, el uso de placebos, el resultado, los riesgos asociados y en este tenemos un campo extra, ¿no? Tenemos explícito cuál es el tipo de estudio con el cual se trabajó. Entonces vamos a Embase y en Embase dentro de eh, la pestaña de search, de búsqueda, vamos a tener acceso a los diferentes formularios. El pico es el segundo formulario disponible. Entonces damos clic y... Vamos a ser redirigidos. Pueden ver entonces tenemos los diferentes campos para rellenar y del lado izquierdo vamos a tener el employee. De forma simultánea vamos a poder entonces verificar si ese es el término, es el descriptor más apropiado para trabajar y responder nuestra pregunta. Entonces en este primer caso era diabetes Recuerden, eh, en BASE siempre nos va a dar consejos de probablemente qué es aquello que queremos entonces decir. Gris claro sería toda esta parte del de vocabulario no controlado, sinónimos, lenguaje natural, entre otros. Y en el caso eh, que contemos entonces con esta parte de gris claro, siempre vamos a tener en gris oscuro el vocablo como se encuentra invisado dentro del m entonces, para diabetes nos está diciendo que el término controlado es diabetes mellitus. Pueden ver que ahora tengo dentro de M3 la clasificación del mismo. Puedo entonces ver cuáles son todos los términos hijos, verificar si tal vez sea o no mejor trabajar entonces con uno de los términos hijos de forma, eh, de forma explícita. O tal vez estoy siendo muy restrictivo en lo que les mencioné, puedo irme un grado arriba. Si quiero cambiar eh, los, los, la, la palabra clave, simplemente le doy aquí en más y la misma entonces va a ser adicionada aquí al, eh, al formulario y simplemente puedo borrar aquello que ya no sea más de interés. Voy entonces a regresar a la primera y para diabetes mellitus, ustedes pueden ver que tenemos la opción de trabajar de forma explícita ya con los sinónimos. Estos sinónimos los que les había mostrado ahora dentro de Elementry tenemos la lista para este únicamente entonces tres sinónimos. Consejo también cuando las listas son largas, revisarlas porque tal vez no todos los sinónimos nos sirvan. Podemos trabajar con todos, podemos trabajar con algunos. Volviendo entonces aquí a el campo principal, ustedes pueden ver que tengo esta flechita que me va a permitir cambiar entonces el tipo de mapeamiento de búsqueda que estoy haciendo del término. Forma de default, tipo explosión, es decir, yo voy a buscar entonces mi descriptor de interés, en este caso de Vitis Mellitus, y todos estos términos hijos relacionados. Eh, as broad as possible, yo lo voy a buscar entonces como una mezcla entre explosión y también el término diabetes mellitus como texto libre, lo que corresponde entonces, los que estuvieron hace ocho días, a la Quick Search, hace ocho, no, hace quince, creo que fue. Tenemos también la opción de trabajar entonces con textos en donde el descriptor sea considerado como mayor focus. Cuando estamos trabajando con esta opción, Trabajar de forma simultánea con los sinónimos tal vez no sea lo mejor. Ustedes pueden ver, pueden hacer entonces el, el, el ensayo no Un, el, en, en su en base Si se trabaja entonces de forma simultánea, mayor focus y sinónimos, no se va a tener una gran mudanza en el número de resultados, porque le estoy dando entonces también la posibilidad de incluir todos los sinónimos como texto libre. Tengo entonces la opción de trabajar de la forma, decirle, quiero que busques ese término como se encuentra envisado dentro del en esto es útil cuando estamos trabajando de, como búsqueda punto de partida ¿no? con diferentes sinónimos, tal vez en los formularios entonces avanzados y una mezcla ¿no? entre explosión y mayor focus. Le vamos a trabajar entonces con explosión y vamos a ver las diferentes opciones para trabajar con los sinónimos. Con los sinónimos puedo permitir que la base de datos los busque en todos los campos de los diferentes records de nuevo como texto libre, o puedo entonces ya darle un norte. Tal vez sea más importante o más, más útil, no buscar esta información únicamente en los títulos, resúmenes y palabras claves. Puedo entonces ahora trabajar entonces con la intervención que era a la parte de insulina, de nuevo, en este caso, entonces, tengo la clasificación de la insulina. Voy a tener 30 sinónimos, incluyendo todos los nombres comerciales. Puedo entonces también cambiar, tal vez no sea mejor en All, sino título, abstract y trade names, por ejemplo. O sin dejarlo, entonces, en, en All, eso siempre va a ser nuestro criterio. Comparación, placebo. Pueden ver la clasificación dentro de químicos y fármacos, agentes o fármacos misceláneos, tres sinónimos, resultado, riesgo. Pueden ver entonces todas las palabras también, los términos, diferentes términos, hijos, adicionar los sinónimos. Y si deseo o no, incluir ya aquí el tipo de estudio u otras palabras claves que sean de interés. Le doy buscar y ustedes pueden ver que ahora voy a tener esta búsqueda ya con eh, la sintaxis, ¿no? del de formulario PICO. Toda la parte de mi paciente problema población asociada con el operador booleano o los diferentes sinónimos con el código de campo que le dije buscar los sinónimos en el título, en el resumen o en el keyword. Enseguida con el operador booleano y voy a tener entonces la intervención, en este caso la insulina. Entonces, se buscó el término insulina, búsqueda explosión, todos los sinónimos asociados con el operador booleano o, enseguida, voy a tener entonces mi comparación o control y por último, de nuevo, con el operador booleano y eh, el resultado. Entonces, de forma muy rápida, creamos una ecuación de búsqueda mucho más robusta. La segunda, entonces, pregunta que teníamos era... Es eficaz el uso de gabapentina para tratar el dolor en comparación con agentes analgésicos en pacientes amputados con dolor fantasma. Entonces, considerando esta pregunta de inicio, nuestra población, en este caso, tendría dos, eh, dos descriptores diferentes, ¿no? Tanto los pacientes amputados como el dolor fantasma, ¿por qué? Porque tiene que ser ese grupo de personas que tienen una que han sido amputados, pero que estén presentando este síndrome. La intervención sería específicamente el uso de la gabapentina, la comparación el uso de agentes analgésicos y nuestros resultados sería tratar el dolor. Y aquí hay algunos que también es como un, un, un, un truquito, ¿no? Tal vez no sea mejor a la hora de realizar mi búsqueda emplear este término de tratar el dolor, sino que sea el alivio del dolor. Entonces, este también es un ejercicio de ir identificando cuál sería la mejor forma de definir mi pregunta de investigación. Entonces, nos devolvemos aquí al Enbase. Vamos a ir de nuevo al formulario PICO. Voy entonces a limpiar el formulario PICO, simplemente en la parte inferior puedo ir, dar la opción de Reset Query, pueden ver que lo limpié y voy a empezar a rellenar entonces este campo. Pueden ver aquí, si yo no necesito rellenar un campo en cuestión, lo dejo en blanco, como dice ahora, simplemente no rellené esta parte de estudio de tipo de estudio o simplemente lo elimino dando clic en el símbolo de eh, basura entonces me voy a devolver la población, bueno aquí ya tengo entonces el, el, el cheat, era eh, amputados y dolor fantasma entonces vamos a buscar ya me faltó a ver, tenemos entonces para diferentes, por ejemplo, brazo amputado, entonces sería Amputation, simplemente general, Amputi, pueden ver que aquí la, el consejo no es como que ah, si lo queremos en plural, podemos simplemente utilizar el singular. Vamos a tener entonces la clasificación de eh, nuestro, nuestra población de interés dentro del Emprint. podemos ver los diferentes sinónimos, y en este caso entonces vamos también a dar de entrada este término para dolor fantasma entonces ustedes pueden ver tenemos diferentes para phantom y tenemos específico el de dolor fantasma es entonces una enfermedad que está clasificada tanto dentro del grupo de enfermedad mental como enfermedad física puedo trabajar entonces con los tres sinónimos y en este caso voy a cambiar este operador o por el operador y porque quiero que simultáneamente la población sean amputados con dolor fantasma. De nuevo puedo entonces cambiar aquí esta información, tal vez entonces ya darle que los sinónimos estén en título abstract o keywords, palabras claves. En este caso la intervención daba pentina, entonces aquí es la primera opción, pueden ver que la clasificación de la gabapentina, entonces es un agente que está bloqueando el canal de calcio y eh, tú, tú, tú, tú, tú, también entonces es analgésico, na, na, na, eh, interactúa entonces con neurotransmisores, entonces, y es utilizado principalmente como agente anticonvulsivo. Aquí ya podemos ver por qué fue esta intervención porque la otra es bien general, ¿no? Es eh, agentes analgésicos. Entonces ya, te, ya sabemos que la diferencia, porque este también es un medicamento utilizado en el tratamiento, ¿no? De eh, depresión, o es un depresor, la verdad, del sistema nervioso central, utilizado como anticonvulsivo. Vamos a utilizar entonces los diferentes sinónimos, en este caso también nombres comerciales. Comparación, eran agentes analgésicos, sí. Ustedes pueden ver, para analgésico, entonces, agente analgésico, tenemos en este caso la lista completa de los diferentes agentes que son utilizados como analgésicos. Vamos a utilizar en este caso la lista completa, serían entonces los diferentes eh, términos también hijos. Podemos entonces también restringir esta búsqueda y tal vez entonces utilizar algunos más puntuales, caso eso sea nuestro interés, adicionar, ya en este caso serían los sinónimos para agente analgésico propiamente dicho. Podemos entonces también cambiarlo caso sea, sea de interés y el resultado entonces será tratamiento o alivio del de dolor. Entonces en inglés sería pain relief. Ajá, y ustedes pueden ver que pain relief es analgesia. Vamos a tener entonces también... La, eh, los diferentes eh, términos hijos, podemos ver entonces los diferentes sinónimos y ya tener los diferentes resultados en función de la ecuación de búsqueda que fue entonces establecida. Aprovecho para agradecerles entonces eh, su participación en esta sesión de capacitación. Voy a compartirles vía chat las eh, mi información tanto de contacto como el contacto de la biblioteca pueden entrar entonces, pueden escribirnos caso tengan alguna pregunta y en este momento antes eh, Patricio de darte entonces eh, cederte la pantalla me gustaría mencionarles que en este momento en el canal de YouTube de América Latina ya se encuentra disponible la grabación de una sesión especializada en, eh, centrado en la utilidad de las revisiones sistemáticas para las decisiones en salud, en donde también se abordó todo este proceso de cómo entonces desarrollar una revisión sistemática. Les compartiré también esta información por el chat. Voy entonces a parar de compartir pantalla, Patricio, puedes iniciar. Eh, vos. Sí, eh, buenas tardes. Yo, bueno, dar el agradecimiento en este caso a María José, que nos hizo esta excelente charla, y yo les acabo de compartir en este caso un formulario que, para que ustedes lo rellenen ahí con sus datos, que en este caso es para nosotros tener evidencia de las actividades que nosotros estamos haciendo como biblioteca. Y eh, como yo un problema, un percance para conectarme antes, no sé si alguien tuvo problema para conectarse al, ¿cómo se llama? a los recursos electrónicos, a través del, ¿cómo se llama?, a través del Proxy Académico. Solo quisiera recordarles eso, que se los voy a mostrar un poco, les voy a compartir pantalla, por si alguien hubiera tenido algún problema. Acá estamos en el sitio web de la biblioteca, y para ingresar en este caso a Embase siempre recordar que estamos en recursos digitales, acá en acá los libros electrónicos que tenemos bastante cantidad, tenemos revistas electrónicas y las bases de datos suscritas. Y siempre en este caso, eh, esta base de datos referencial que es en Base, se encuentra aquí en base de datos suscritas. Y en base de datos suscritas tenemos que llegar a la letra E y ahí vamos a encontrar en Base. Y cuando damos ingresar, vamos a llegar en este caso al proxy académico, que es la forma que nos reconoce como estudiante o como funcionarios de la universidad. Nuestro correo institucional arroba ufrontera punto en mi caso por su funcionario, o si son estudiantes ufromail, y el root sin puntos ni guión la K con mayúscula, y en el caso que fuere menor a 10 millones eh, se antepone un cero, y ahí podemos ingresar creo que eso es como lo pertinente y es para recordar en este caso para poder entrar a los en este caso a este producto voy a dejar compartir pantalla sí, y Listo. Eh, Patricio, tenemos aquí una pregunta, eh, que si solo sí. se puede ingresar a Envase por la página de la UFRO, y la respuesta es sí. No sí. Sé si quieras adicionar algo más a esta, a, a esta respuesta. Sí, o sea, nosotros para poder ingresar en este caso a, lo, a todos los recursos, en este caso, de los que tenemos, y en este caso por Envase tiene que ser siempre eh, a través de... ¿Cómo se llama? A través de, el, nuestra, de nuestro web, sitio web, el que le acabo de mostrar. Y tienen que en ese caso completar sus datos con el proxy académico, con su correo electrónico y su, en este caso, el rootcine.negion. Y bueno, Axel también nos pregunta, la sesión pasada no, la sesión pasada no contamos con este formulario de asistencia, no se preocupen, fue específica para esta y futuras sesiones de capacitación. Bueno, no tenemos preguntas específicas. Eh, y bueno, Axel nos pregunta, cuando se es egresado de la universidad, ¿se puede seguir utilizando el proxy de UFRO? Está, entonces, esta fue una pregunta también para Patricio. Eso tendría que preguntarlo Alex Paves porque no, no tengo total seguridad eh, cuánto tiempo se mantiene el acceso de los egresados. Eso habría que... lo voy a anotar para... para averiguarlo. Igual, eh, Axel, en el chat se encuentra tanto el email de Patricio, el email de la biblioteca, mi, mi dirección de email. En eh, caso futuro, entonces, necesites eh, o tengas alguna duda, entonces también están allí todos nuestros contactos. También para todos los participantes, de nuevo, si tienen alguna entonces pregunta a futuro, pueden entrar en contacto o con Patricio o conmigo o directamente con el equipo general de la biblioteca. Nosotros entonces estamos a disposición para ayudarles con cualquier pregunta relacionada, bueno, en mi caso, a MBEIS, cómo ejecutar una búsqueda, problemas no a la hora de eh, trabajar dentro de la misma, con Patricio, con el equipo de la biblioteca, no solo de MBEIS, de todos los eh, recursos electrónicos que suscriben en este momento. Y les, no me resta más entonces que agradecerles de nuevo su participación. Y hasta una próxima oportunidad. Recuerden también, si desean entonces algún otro tipo de sesión especializada enfocándonos en otra herramienta que sea ya un uso avanzado o de nuevo simplemente para refrescar toda esta información general del uso de la herramienta, pueden hacernos también llegar un email y trabajaremos en conjunto para eh, desarrollar una nueva actividad en meses futuros. Patricio, muchísimas gracias también. Muchas gracias a ti, María José, espacio, de verdad. Ha sido muy buena instancia estas dos, eh, la, los dos momentos que hemos tenido las dos sesiones. Y recuerda entonces checar también su caja de spam. Tal vez le llegue ahí la información con, eh, para acceder entonces a la grabación, material de apoyo, certificado, etc. Un eh, muy buen resto de jueves para todos. Hasta luego. Gracias.